Hola amigos de Youtube, ahora usaré loquendo, ya que mi voz está fea, haré todos los gametlays con mi voz, espero que les guste el video, y adiós.